Fueron detenidos por la Policía Nacional, Argelis de la Cruz de 26 años de edad, residente en el Distrito Municipal de Cenoví. Ramón Antonio Contreras de 28 años, residente en Bonao. Cristian Esteban Monegro de 31 años, residente en la ciudad de San Francisco de Macorís. Y Domingo de la Cruz de 36 años, Acusados de integrar una banda dedicada al robo de baterías en antenas de telecomunicaciones. Mientras eran conducidos al comando noreste de la Policía Nacional, manifestaron. No, no, no. Compra nada más. ¿Dónde no? compran baterías? Eh? Compra. ¿Están admitiendo entonces los que ¿no? no, no. Yo lo que he comprado y nunca la tuve en la mano. Si ¿Ustedes se dedicaban a robar baterías? No, ellos, ellos, ellos, ellos. ¿Quiénes? Ellos. Ellos? ellos dos. ¿Ustedes se conocen todos? No. Yo lo que compraba cuando yo me llevaba alguna vez. Ahí? puede decir de Sonata que está ahí? bello de ello. De ¿Dónde tú eres? Yo soy aquí. Ajá. ¿Y tú tienes algo que decir? No. No te vas a depender de las acusaciones. Eso es mentira, todo. Pero él dice que sí, pero eres tú el responsable de eso no No, eso es mentira. Al momento de la detención, también se le ocuparon dos celulares marca iPhone, seis baterías de diferentes marcas en el interior del carro marca Sonata N20 de color gris, utilizado para cometer los hechos delictivos en tanto que la policía activa la localización de Alberto Rosario de la Cruz. Los detenidos serán sometidos a la acción de la justicia en las próximas horas, en tanto que la policía reitera continuará contrarrestando la delincuencia en San Francisco de Macorís. Para NTN, reportó Joanny Paulino.